Y WSTETV San Juan, 11, Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico. Soy José Juan Tañón Díaz y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy, miércoles 9 de noviembre de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha, que serán certificados por la Auditora Isarel Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Esta noche el otro cash tiene acumulados 510 mil dólares que pueden ser tuyos. La doble revancia tiene 290 mil dólares que también son buenísimos, mientras que el Powerball tiene 20 millones de dólares. Y precisamente hubo tres ganadores de premios secundarios del Powerball del sorteo del lunes 7 de noviembre de 2022. 100 mil dólares se fueron con una jugada automática que fue vendida en Econo Naranjito y otros dos premios de 50 mil dólares se fueron fueron con jugadas de double play. Una fue jugada manual, vendida en Philips 66 en el pueblo de Aguada. Y la otra fue jugada automática, vendida en Empresas Pique Lugo en el pueblo de Guayanilla. Muchas felicidades a estos ganadores. Sal a jugar, que la suerte te está buscando. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 y el número ganador del White Ball en la noche de hoy es el 0, el cero. Nos movemos mi gente para el sorteo del Pega 2. Boleto hermano y mucha suerte Puerto Rico. Primer número. Es el 4. El 4. Segundo número. Es el 1. El 1. El número ganador en el Pega 2 es el 4-1, el 41. Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3. Estamos listos para recibir el primer número. Es el 8, el 8. Segundo número, es el 1, el 1.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 ¡Adelante! Y el número ganador en el multiplicador es el 3. El 3. Ahora continuamos con el sorteo de Loto Cash que esta noche cuenta con 510 mil dólares. ¡Adelante con el sorteo y mucha suerte, Puerto Rico! Nos preparamos para recibir el primer número del Loto Cash. Y es el 11. 11. Segundo número. 10. 10. Tercer número. 12. 12. Cuarto número. Es el 9. El 9. Quinto número. 33. 33. ...y el bolo cash de Loto Cash... ...es el 8... ...el 8... ...los números ganadores de Loto Cash son... ...11, 10, 12, 9, 33... ...y el bolo cash es el 8... ...continuamos con el sorteo de la doble revancha... ...que tiene un premio de 290 mil dólares... ...adelante con el sorteo y mucha suerte... Y por ahí viene el primer número de la doble revancha, que es el 30, 30, segundo número, 19, 19, tercer número, 11, 11, cuarto número, es el 6, el 6, quinto número, es el 7, el 7, el 7. Y el bolo cash de la doble revancha es el 3, el 3. Los números ganadores de doble revancha son 30, 19, 11, 6, 7 y el bolo cash es el 3. Muchas felicidades a todos los ganadores. No olvides visitar nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov